Bueno, tercera pregunta. Eh, en tu opinión o experiencia, ¿cuál es la mejor manera de vender o beneficiarse económicamente de una pieza digital? Obviamente esta pregunta está ligada a la conversación actual en torno a los NFTs, sin embargo, somos muy conscientes de que ha habido múltiples enfoques a la pregunta ¿cómo vender arte digital? Y tal vez hay opciones mucho más simples o mejores por ahí. Eh, bueno, mi respuesta es que hasta la fecha me sigue pareciendo rarísimo y una total falta de visión de los encargados del comercio del arte de que no hayan encontrado todavía una forma de marketizar o monetizar el arte digital. Realmente en este punto, a estas alturas del partido, siento que tiene que venir de la ignorancia o la flojera de aprender o entender un producto nuevo, o la falta de ganas de evangelizar o explicar sobre el arte digital a posibles coleccionistas, como, no sé. Eso no quiere decir que crea que el mercado del arte que funciona ocasionalmente para ciertos artistas eh, o para otro tipo de mercancías aparte de las digitales sea justo o bueno de ninguna forma. Lo que sí creo es que los NFT solo suman como una capa más a esa burocracia, ineficiencia y especulación como otra, siendo que son otra capa que, exp que explota o extrae valor de los artistas eh, a la gente le gusta decir que porque el mercado del arte es basura cualquier otra cosa debe ser mejor pero la verdad no creo que eso sea la realidad, no porque el mercado del arte y sus ferias también generen un impacto ambiental como monumental no significa, eso no justifica que lo hagan también los NFTs eh, igualmente tampoco quiero decir que no haya forma de mejorar el mercado del arte o los NFTs eh, hay experimentos como la plataforma HIC et NUNC en Brasil que trabaja con la criptomoneda Tesos que cuesta literalmente una fracción de lo que cuesta eh, hacer minting en Ethereum y también ocupa una fracción de eh, como de recursos energéticos. Eh, igualmente, como todo lo que es bueno en el arte, en mi humilde opinión, eh, no es el mainstream, no es lo que genera más ganancias, no es lo más visible, no es lo más famoso. Y creo que es justo es importante resaltar eso, que estamos en un momento de precariedad extrema para muchísimas personas que trabajamos en el arte, en la que es casi igualmente difícil para una artista emergente eh, ganarte la vida justamente, ya sea si estás haciendo objetos tradicionales o si estás haciendo objetos digitales, eh, lo cual es triste, pero creo que entonces es nuestra responsabilidad tratar de que esa no sea la realidad por mucho tiempo. <ríe> bueno, bye. Pues ahora está muy en boga lo de los NFTs, que realmente lo que hace es solo asegurar que una pieza es única, pero entra de nuevo este fetichismo del arte y del coleccionismo que eh, creo que es un poco improductiva a veces, sobre todo porque no no el hecho de que esté encriptada una pieza quiere decir que su valor aumenta, no, no es como si fuera tal cual Bitcoin. Si la temática es mala o está mal presentada, pues es una mala pieza, pero es única, ¿no? Entonces no, no creo que ese sea el camino a, a darle un valor. Pienso que, y he pensado desde hace mucho tiempo, la mejor forma de monetizar las piezas es volverlas virales. Porque, aunque pensaríamos que este, estas transacciones de copiar, pegar, compartir, archivos digitales son gratuitas, en realidad eh, sí conllevan cierto peso, que es como una especie de, de aura ahora de las piezas, eh, pensando un poco en Walter Benjamin, no tiene tanto que ver con que sea reproducible no, sino con la cantidad de gente que la puede ver y la fama que le trae al artista. Entonces creo que sí hay ciertos derechos de autor ahí que de repente en, en ciertos casos se han podido explotar. Y si no, pues simplemente el, el hecho de tener piezas que pueden, este, que pueden ser reproducibles o que otras personas pueden aprender de ellas, eventualmente puede monetizarse. Ya sea a través de, no sé, me gusta mucho pensar en esta cuestión de Patreon o, o cosas así en las que ya no importa tanto que la pieza sea copiable o no, sino la persona que está teniendo estas ideas y produciéndolas. Yo siento todo, es derivado de los contratos, ¿no? A mí, o sea, lo que me llamó muchísimo la atención del, del arte digital en su momento, el NetArt, eh, era en el arte contemporáneo clásico, muchas veces los objetos se adquieren por su originalidad, pero estos acaban en bodegas y desaparecen del ojo público, ¿no? desaparecen del de, de, de, de proceso del arte, ¿no? que es crear, difundir, coleccionar y que esté visible. Muchas veces hay bodegas ¿no? en Arizona llenas de arte de, de, de coleccionistas que ni siquiera pasan por la exhibición las piezas, ¿no? O sea, van directo al, al, al estudio de los artistas, las adquieren y a la bodega, ¿no? Porque es más una inversión económica que algo que realmente le dé un valor al arte, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho la idea del arte net art, que era su horizontalidad, ¿no? O sea, porque también el consumo es directo con la obra, o sea, no es, la mayor parte de este arte contemporáneo ha sido... Eh, lo consumes por la, una, un medio, ¿no? a través, no sé, una revista, un catálogo, a través del mismo internet, y no es realmente la obra de arte la que estás este, enfrente de ella, sino si no es una representación de esa obra. Entonces el arte, el net art y todo el, el arte que se basa en pantalla eh, tiene esa característica que con el público estás frente a la obra de arte, ¿no? como la pensó el artista y como el artista la quiere que se, que se consuma. Entonces, eh, el problema siempre ha sido ese acto de la originalidad de la obra, ¿no? O la posesión original del objeto. Pero todo se deriva en contratos, ¿no? Ahorita con los NFT, pues el problema que tienen es pues, el consumo energético, ¿no? Y, o sea, todo es consumo energético, ¿no? O sea, uno no deja de consumir energía, pero lo importante es la calidad de la energía que estás consumiendo y la cantidad y el origen de esa energía, ¿no? Entonces, este, utilizar muchas veces estos este, sistemas ¿no? de validación y la cantidad de energía que consumen cuando uno está trabajando con proyectos de arte que tienen que ver con el medio ambiente, pues es, es, es complicado meterse a, a, a la moda ¿no? de, de, de las, las criptomonedas. Me pasó con el proyecto que hice de de eh, cadena humana, que era para, a través de las criptomonedas, conseguir este, apoyos económicos para hacer donaciones durante el temblor. Todo el lenguaje que utilizan las criptomonedas, desde la minería o el gas, por ejemplo, son, son eh, lenguajes que pues, van en contra de, de estos procesos de, de, de la energía. Entonces yo creo que simplemente un contrato que se tenga con un coleccionista es más que suficiente, ¿no? O sea... Un contrato en el que la obra la, la tiene que mantener visible, en el que eh, la obra, si, si, si la vende, te, te regresa un porcentaje de, de esa venta. O sea, lo que está sucediendo son contratos al final de cuentas, ¿no? Entonces, este, creo que hay nuevas estrategias o estrategias distintas que no tengan que ver con, con este hype, ¿no? Eh, la cuestión energética ahorita con las subastas, pues sí, o sea, si estás recibiendo un millón, pues claro... Que utiliza 100 mil para este, borrar tu huella de carbono de esa transacción, ¿no? Y está increíble. Uh, pero sí es todo un, un, un debate que se tiene que seguir eh, realizando y, y para no confundir también al este, <coughs> coleccionismo, ¿no? Que también muchos de estos proyectos son pura estética, ¿no? Lo que se está este, tratando de vender sin contenido, por ejemplo. Desde mi experiencia y como he visto que han avanzado las tecnologías, para mí la mejor manera de que te beneficies económicamente vendiendo tu arte digital en Internet es a través de la tokenización de tus creaciones. Y esto, si bien no me dejarás mentir, es una de las tecnologías que hoy en día está robando las miradas, sobre todo en la parte del arte. Entonces, aprovechalo. Aprovecha este tipo de tecnologías, infórmate cómo funcionan, Conecta con gente que ya esté vendiendo su arte a través de los NFTs y con eso podrías realizar grandes cosas. Creo que sí deberíamos empezar a pensar como más estratégicamente, o sea, como menos románticamente acerca de cómo vender arte y más como, o sea, como con técnicas de marketing que se usan para todo. Eh, eso, y bueno, ya nuestro choro de siempre, de que, <risa> eh, pues, lo que nos funciona, o no, no que nos funcione, sino más bien como nuestro modus operandus es este hacer objetos, objetos físicos ligados al digital. Eh, que para mí, pues, justo es como un valor agregado a, a este archivo que, que probablemente va a desaparecer, o sea, ¿por qué no llevarte un bonito recuerdo? Well, in general, I think the question on how to best benefit or sell your digital art depends on your mode of operation. Are you an independent artist like me, or are you a studio, or are you working even commercially? I think It then depends on how you archive and sell your work. What are the responsibilities for the person that sells it? What are your responsibilities as the person that has created the work? Personally, I do sell my work with source files. The documentation on how it's supposed to be looking or working and run. And with its legacy platform uh, numbers. However, I have also considered to sell the work on a self-containing OS, like in hardware but this does come with extra costs and also physical objects that kind of involve a whole other uh, problematic consideration so I don't really do that these days I do wish to keep updating the files, uh, also for, for instance new um, releases of hardware on which it's supposed to be running, like the new Oculus. Um, I, I didn't do it yet, I'm sorry. I do have to say that I think all kinds of works, whether they are digital or analog, they change over time. That means they lose particular parts of their value, but they also gain value. Um, I, I think that's okay. En mi experiencia, pues lo que me ha funcionado es publicar mis piezas digitales y que esas piezas generen cierta importancia cultural, por así decirlo, y, y gracias a la importancia, la difusión que tienen, gente a, acude a mí para contratarme, por ejemplo, para que haga piezas similares para ellos, para sus proyectos o para sus marcas. Esa para mí ha sido una forma de generar dinero a partir de piezas de arte digital. Pero también he vendido piezas en sí, he vendido impresiones de las piezas o eh, he vendido también piezas como NFTs, por ejemplo, pero creo que... Al menos como yo lo veo, todo parte de generar importancia cultural. Si una pieza la ve mucha gente o es importante para cierto grupo de gente, pues va a, va a ser más fácil poder vender una impresión o un CD con música o un vinil o un NFT. Más gente lo va a querer, más gente va a pagar, querer pagar más dinero por él. Entonces, para mí todo parte de generar importancia cultural. Así que esa sería la mejor manera, diría yo, de hacer dinero a partir de una pieza de arte digital. Y bueno, creo que eso fue todo. Muchas gracias por tenerme en este foro y espero que todos tengan un excelente día. Eh, yo soy inton Godel, nos vemos. En lo particular, normalmente entro en conflicto moral y ético a la hora de vender mi trabajo porque mi práctica se ha enfocado en el arte interactivo y arte generativo. Para hablar sobre temas de violencia social, propongo que la gente participe de las piezas y me resulta difícil usar este tipo de experiencias con fines de lucro. Pero en mi experiencia ha sido mucho más sencillo vender mi trabajo cuando lo planteo como un servicio más que como un producto, es decir, no vendo la página web ni la animación ni el registro de obra, ni el código de la pieza, sino que planteo que vendo mi experiencia, que vendo lo que sé, mi forma de ver, de construir y de desarrollar proyectos, y que, por lo tanto, eso que se lleva a la gente al final no son los bytes ni los pixeles, sino que se llevan algo que va impregnado de esos valores y posturas que estuvieron implicados en el desarrollo de la pieza. La respuesta fácil es depende de cada... Artista de cada pieza, de cada situación. Porque este si bien en el 2012 aún seguíamos vendiendo este, videos así en, en USB. Y hay tantas alternativas más que la gente ya... Pues yo digo que por las, la gente por las razones equivocadas le ha querido dar cierta tipa de de aura a la obra única, a lo digital, y a mí no me gusta eso, porque la naturaleza de lo digital no, no va con esta or, aura de la obra única, el objeto único que solo existe así, el único objeto de este tipo, o sea, solo existe uno de estos en el mundo, y es como... Y gente que no cree... En los NFTs, honestamente, son los mismos que se la pasan toda la tarde en su teléfono, en YouTube Instagram. Te lo juro porque yo era uno de esos. Hagan NFTs y no le tengan miedo al cripto. Va a seguir comprando NFTs, no es una moda, no es nada. Porque honestamente, dime, ¿quién va a pagar por una JPG? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? No sé. Yo chance. Este. Porque, pues sí, son cosas que el, erróneamente la gente cree es gratis y todo. Imágenes, ¿no? Porque estamos en este flujo constante de imágenes bombardeándonos, que ya es como. Te, luego te ah, ahora tengo que pagar por esta imagen. Pues, ¿qué tiene? Okay, ¿qué, ¿Qué hace? ¿O okay. qué? <ríe> y hacer. Ediciones únicas de archivos digitales, la verdad, solo es una de las millones de formas que se puede usar el blockchain, o sea, una forma nueva de ver el coleccionismo y hacia dónde va eso y quién va a ir pagando por qué, para qué. Yo digo, todos empiecen a neftear, no tengan miedo, no tienes que tener muchas monedas para empezar. Pero fuera de eso, pues depende de tu situación, o sea, hay fobios, hay obvios formas prácticas como vender prints, vender t-shirts, vender merch, vender gorritas, vender, este, o sea, a mí no me interesa darle autenticidad a la obra archivo digital, pero a cierta gente sí y pues a esa gente, si quiere dar el dinero, pues hay que dárselo. Este, el dinero habla, el dinero mueve. Vender y beneficiarse tendría que ver con ser más estratégicos con, con respecto a quién se le ofrecen estos contenidos. Eh, eh, sería un, una cuestión de hacer un estudio de mercado de quién está comprando y cómo está comprando estábamos viendo unos reportes donde se supone que el, que, que la gente ahora este 2021 quiere comprar más online ahora ya ent entendiendo lo que pasó en 2020 y eh, más allá de, de formar parte de una educación de, de compradores o sea no eh, sin dejar eh, eh, justo lo que menciona Patti en, en la conversación una idea romántica de cómo eh, creo que este asunto de la, de la educación pues de, esta gente también ya pues también tiene internet entonces ya están haciendo su propio trabajo de investigación me parece nada más hay que ser muy sesudos de a quién se le vende y cómo se le vende, diferentes estrategias por un asunto de edad. O en el caso de Janet 40, seguimos pensando que el souvenir de lo digital pues es una de las mejores opciones. Eh, sentimos que en nuestra línea de tiempo todavía vamos a necesitar un, un soporte físico como contenedor. Y por ahí pensamos en una extensión de, de cómo de cómo hacer que, que, que estos archivos sigan existiendo, cualquiera que sea su destino. Pensamos en que también se podían establecer unas relaciones entre comprador, entre un asunto de nuevo mecenazgo, entre coleccionismo y entre productores de arte, donde se le pueda asegurar al, al artista o al productor eh, un equipo, o sea, aparte del contrato. Podría, pudiera estar solucionado de como, que okay, yo te doy la pieza, te doy el soporte que, te, que la va a correr sí o sí, nada más se necesita una, un enchufe pero pues tú cómprame una compu cada, cada determinado tiempo o sea, dando y dando yo creo que la mejor manera de vender el arte digital es mediante experiencias personalmente yo disfruto mucho de ir a ver una pieza digital en un espacio físico, no de una manera tradicional, en un cubo blanco, sino en un espacio inmersivo que te aleje del mundo, al igual como el espacio digital lo hace, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero por la situación en la que vivimos, donde las cosas son un poco inciertas, creo que hasta cierto punto es bueno que se haya creado esta forma de venta del arte digital eh, mediante esto del NFT, ¿no? Es una economía muy nueva, como todo, hay muchas dudas y preguntas sobre ese entorno. Aún así, siento que es un buen comienzo y que existen plataformas como Hit Nunc, eh, que son descentralizadas, donde se están creando ecosistemas digitales muy lindos y enriquecedores entre artistas. Siento que es una nueva forma que hay que explorar y ver cómo, cómo va evolucionando, pero para mí, si sí, lo digital, una pieza de arte digital, sería mediante un espacio eh, inmersivo, totalmente. Los NFTs no son realmente una nueva forma de hacer arte. Lo que es nuevo es cómo se está vendiendo. Y es que, aunque plantean una alternativa de economía, sobre todo para artistas y creativos, el Internet tiene ya un gran legado de historia de producción artística independiente. Yo recuerdo que desde los 2000, había comunidades como DeviantArt, o artistas vendiendo sus comisiones en foros online. Actualmente están SoundCloud, Twitter, la cultura del Mashup y la del Doujin, solo por mencionar algunos ejemplos de que es posible tener una carrera en las artes digitales. Se requiere, sobre todo, mucha constancia y promoverse por todos lados. Nosotras vemos incluso colegas en Instagram que aprovechan estas plataformas para promover de una forma muy innovadora su obra como pintura, video o dibujo, están casi promoviendo una experiencia. Lo que quisiéramos es abrir un diálogo en torno a estos temas tan complejos, de los que no somos expertos, y tanto como público como artista, estamos tratando de navegarnos de forma crítica, y aprovechar estas herramientas a nuestro favor, con el fin de empoderar nuestra independencia. Sin duda el tema de los NFTS ha estado con nosotros más tiempo del que creemos y, como alguien que los ha utilizado dentro de la producción y discurso de una obra, considero que no deberíamos ser ajenos a la crítica en torno a los mismos. Pienso que la forma en la que se debería vender una pieza digital depende del discurso de la pieza en sí mismo. Es decir, hay ocasiones en las que trabajar con NFTS puede ser coherente y relevante para conectar con la pieza en sí así como considero que hay otras ocasiones en las que crear un NFT de una pieza es completamente contradictorio. En mi caso, trabajando con galerías de arte, intento dejar en claro cuál es el panorama total de la pieza, y tener autonomía de decidir de qué manera es ideal venderla. Esto puede ser a través de ediciones o fragmentos de la pieza o a través de materializar parte del proceso pero, sin duda, jamás sería el adoptar una tecnología que no conduce a la experiencia que estoy creando. Aquí sí está difícil porque creo que el mercado del arte es de por sí bastante cerrado y selectivo. Y pues trasladar las mismas dinámicas de compra-venta de arte a entornos de bits es mucho más selectivo y mucho más cerrado. Eh, en mi entorno cercano en realidad conozco pocos artistas que venden arte digital y muchos de ellos se dedican o a la música o a la pintura. Sin embargo, no como no todo es negro. Me he encontrado con algunos proyectos bastante interesantes en Patreon, eh, pues justo de artistas que no ofrecen como tal como la venta de sus archivos, pero sí ofrecen un contenido exclusivo para quienes están suscritos al Patreon. Por ejemplo, el contenido va desde publicaciones que el artista hace, eh, pues exclusivamente para los suscritos en Patreon, hasta la publicación de pues, material exclusivo, recorridos, entrevistas, charlas, eh, una sesión de preguntas para el artista, no solo se ven de obra, eh, o sea, tratan como de crear toda una experiencia, en lugar de solo el intercambio por un archivo que se va a quedar pues en el dispositivo del comprador. Yo pienso que sin importar qué medio digital usemos para vender los archivos que estamos produciendo, es más fácil venderlos si llegamos a las personas que ya están coleccionando este tipo de archivos, por ejemplo si eres músico es más fácil que vendas tu música en Beatport o en eh, Spotify, y Apple Music o en Bandcamp. A que convenzas a gente que no paga por música De que te pague por tus archivos y, y creo que este es un panorama general del internet En el que, o sea, está como La gente quiere que las cosas sean gratuitas Siempre Y esto es imposible porque La realidad es que las cosas gratuitas no existen Siempre o alguien está pagando Para que uno pueda tener algo o no se está pagando y en realidad eso pues es un, un robo o un saqueo de archivos. Um, y yo pienso que la venta de cosas en internet y la venta del internet en sí mismo es algo súper habitual y que por lo mismo nosotros somos capaces de encontrar mecanismos en los que se puedan vender lo que producimos, ¿no? Por ejemplo, Rafael Rosendal vende, han todas sus páginas de internet y en el internet se venden diario páginas de internet no artísticas junto con dominios y un montón de cosas más. Eh, yo, como puesto bueno, distinto a lo de Rosendal, más bien aposté desde el principio como, de, como ya cuando entré lleno al arte de internet por la tokenización para crear estos tokens eh, físicos que representaban mi obra virtual y que era lo que vendía porque pues yo vengo de un mundo súper técnico que es la, la pintura como bien hecha como con composición y teoría del color y todas estas cosas y la gente que compra mi obra pues generalmente gusta de cosas tangibles y, y, y no entiende muy bien lo, lo intangible entonces para mí era más fácil como abrir esta especie de canal en donde sí había algo físico, pero en realidad lo que importaba era lo que estaba, o es lo que está en línea. Y lo sigo haciendo con distintas páginas de internet, con distintos objetos, como creando commodities, y por supuesto también NFTs, que, que creo que es algo, bueno, o sea que para mí es algo revolucionario, porque yo pienso que, que tenemos el poder de cambiar estas dinámicas del internet si nos encargamos de construir una cultura que precisamente se dedique a esto. Yo creo que los NFTs tienen un futuro súper prometedor porque son mucho más que objetos artísticos. En, en realidad son activos virtuales y para que funcionen como deben de funcionar principalmente tenemos que apuntar hacia un internet que cueste ¿no? en donde, o sea, el internet debe y necesita costar porque el trabajo que hacemos en él debe ser remunerado y esta es la única manera en la que va a pasar un internet en el que nuestra actividad genera dinero le permitiría a sus usuarios ahorrar pero también comprar archivos lo cual se traduciría en un crecimiento gigantesco para todos eh, y precisamente por esto es que la comunidad de Iketnung que es una con las que trabajo mis NFTs y la que personalmente más me gusta se me hace tan especial porque en un inicio todos llegamos ahí con la idea de vender nuestros archivos eh, a través de NFTs y al poco tiempo como a través del de Discord y de Clubhouse y, y de todas estas como redes aledañas a Iketnung Comenzamos a conocernos y a darnos cuenta que todos teníamos prácticas súper interesantes, súper valiosas y así como empezamos a crear y a vender, empezamos a coleccionar. Y eso es clave en, en Iketnung, ¿no? Alguien que realmente es de la comunidad, no solo crea, sino también colecciona. Y yo creo que esto es fantástico porque es la misma comunidad quien construye y da valor a nuestras creaciones. Y no solo se hace de manera descentralizada, sino que se pierden un montón de barreras porque hasta ahorita yo es el único espacio que conozco en donde uno puede comprar una pieza de su rockstar favorito y en el que ese mismo artista puede coleccionarte a ti y puedes empezar a colaborar y puedes empezar a compartir ideas y se pueden empezar a construir, bueno se están construyendo estas redes de intercambio que mencionaba en un principio que sirven para redistribuir el poder. Gobierno de México